un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera mis sábanas blancas, como dice la canción Recordando las caricias que me brindo el primer día Y enloquezco de ganas por dormir a su ladito Que por Dios que esa flaca a mí me tiene loquito uh -oh -oh. Ah, A mí me tiene loquito